¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Daily Life Show. La práctica de la verdad te conecta al éxito. Les acompañamos gustosamente desde Chicago, Illinois, Joe Pellegrini y Jessely Pellegrini. Hemos recibido de parte de Dios esta comisión de llevar estos mensajes contundentes que nos dan éxito en nuestro diario vivir y fundamentalmente en nuestras familias, con nuestro cónyuge y nuestros hijos. Joe, hay una problemática social que está quejando muchísimo a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, y es el bullying, el acoso escolar. Cómo niños y niñas tienen unas consecuencias tan terribles debido al bullying, al acoso, a ese hostigamiento verbal, físico, y también psicológico. Es algo que es muy terrible, es algo que está pasando en todas partes del mundo, en todas las escuelas. Hay un bully, hay una persona que está hostigando, causándole terror, enojos, eh, un mal rato para un niño o para una niña. No tenemos que esperar que ese niño o esa niña crezca para poder liderar con esas traumas que le dañó la trayectoria de su vida, le dañó sus pensamientos, su manera de ver la vida, porque se sienten oprimidos, Así hostigados, eh, por dentro tienen uh, unas luchas luchas y batallas internas que no los dejan vivir. Sí, porque generalmente quien hace bullying, Joe, está tratando de intimidar a determinado individuo, a determinado niño y trata de aminorarlo, de hacerlo sentir que él es poco, que él es menos, que no tiene cualidades, que no tiene virtudes con la finalidad de eh, traer a ellos el temor, pero también bajar su autoestima, bajar y aminorar las capacidades que puede tener sí. escolar y no solamente en su escuela, sino también sus cualidades y virtudes que Dios le ha entregado desde antes de nacer. Sí, lo, lo más terrible es, uh, es ser víctima de, de, de bullying y ser aislado porque la persona empieza a escoger o a, a competir con uno, a dividir a su nivel social, ya claro no quiere que, que, que sí. juegue con nadie, ya tú no sirves, tú no eres la persona que queremos estar con, y empiezan a poner una estigma. Y ese estigma puede seguir a un niño por todas las escuelas, lo escolar, hasta la universidad, y en el matrimonio y en la vida en general. Termina un niño creyendo algo que comenzó a través de un bullying, una mentira, pero se repitió tanto y tanto, sin atenderlo y erradicarlo, el niño y la niña lo cree. Son burlas que se generan, ya sea por su aspecto físico, por su raza, por su religión, ya sea porque también tiene algunas virtudes y capacidades, porque se genera envidia en quien hace bullying por verle cualidades a otro niño, quizá tiene unas excelentes calificaciones, o se destaca en X o Y materia y empieza a darle envidia a Joe. Y qué lamentable porque empieza a bajar la autoestima y en muchas ocasiones los niños ya pierden interés por el estudio, ya no quieren ir a la escuela. Exactamente, y lo que sucede es que pone la tristeza en el niño o la niña y se sienten como despreciados, aislados, aunque posiblemente se en el hogar, pero por dentro están muriendo porque cuando llegan a la escuela es un terror, es un, es un momento difícil, es un momento amargo y ningún niño debe de sentirse inseguro o Ni hostigado excluido. y excluido. Cuando van a la, a la escuela, deben de sentirse parte del equipo, contentos, felices y... y Reírse y sentirse gozoso de aprender y estar sociable con uno y con otro, tener buenos amigos. Hay momentos difíciles que tienen los niños que enfrentar. ¿Sabe? Oye, eres mi amigo, no eres mi amigo. Eso es muy diferente que bullying. Bullying es constante, no se rinde. Sigue hostigando y atacando a la persona hasta, hasta ver a la persona ya ser completamente destruida. Es un, es un ataque de destrucción que no tiene lugar en ninguna clase, en ninguna escuela. ¿Y a qué se debe todo este tipo de hostigamiento por parte del maltratador, yo Hay Ay. unas características que podemos identificar, quizás nuestros propios hijos sean quienes estén eh, generando el bullying hacia los demás. Sí, nosotros tenemos que identificar si nosotros somos los culpables. ¿Los padres? De, sí, los padres, los padres pueden ser los culpables de ser el que activó un bullying. El que le puso en la mente que debe de ser el mejor, que debe de ser el supremo, que todo el mundo te debe de seguir a ti, que no permita que nadie sea popular, tú eres el popular, tú eres el, que es el querido y eso es lo que le causa al niño un trauma mental. Se sienten que tienen que obtener toda la atención, que lo miren a ellos, que lo vean a ellos supremos o los mejores, porque mami papi dijo porque que yo tengo la que ser. Del papá y de la mamá Seguro. Para que ellos sean los líderes. Y esto se ve muchísimo aún dentro de, de, de las iglesias. Ministros, personas que están en las iglesias, le inculcan a sus niños: es que tú eres un líder, es que tú vas a ser seguido por los demás es que ellos te deben seguir a ti, te deben mirar a ti, y empieza a generarles en los niños tal presión que llegan a la escuela y entonces ya se agrandan, ya se creen que ¿Sí? van a dominar a los demás niños. Y esto es un error como padres, inculcar a nuestros hijos este tipo de conducta para que ellos sean seguidos por los demás. Nosotros como padres, ¿qué debemos enseñar a nuestros hijos? El respeto a los demás, el valor a las cualidades de los demás y el apoyo, porque no se trata, como Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y esto es un valor que debemos inculcar en nuestros pequeños. El valor más importante que puedes enseñar al hijo suyo es de dejarles saber que ellos son importantes, pero también otros son importantes, otros tienen valores, otros posiblemente van a ser mejor que tú en cierto momento, especialmente en la competencia de ver las virtudes de otros y, y, y sentirte bien que otros hicieron algo posiblemente mejor que uno, y dejarles saber que va a haber su momento donde ellos también van a florecer, y que no se sientan mal que no se sientan con ese pésame que tienen que ser el mejor, esa presión Así que es. lo puede llevar a ellos a, a una conducta negativa mejor que aplauden las virtudes de otros y celebren que, que cada uno tiene un talento un don o, o tienen un, una victoria y ver en esa victoria el bien y ahí cuando se ve eso en, en una escuela el bullying no tiene lugar cuando todos se sienten iguales cuando todos se sienten ...que tienen un propósito, un valor, que tienen amado, un valor... Curioso. ...sí, que pueden ganar y que pueden perder... ...pero que se celebre ¿Vale? el, el intento. ¡Qué lindo! Y lo más importante, Joe... ...que nosotros debemos como padres... ...inculcar en nuestros hijos... ...es el eh, respeto hacia los demás. ¿Cómo en muchos hogares se vivencia el bullying, Joe? Por parte quizá de... ...aún de los padres hacia los niños. ¿Cuántos padres son eh, maltratadores hacia sus hijos... Les dicen, es que tú no sirves para nada, tú eres inferior, tú no vales. ¿Cuántos en sus palabras están también introyectando a sus pequeños ese tipo de comportamiento y ellos van y lo replican en su colegio, en su escuela? Exactamente. Podemos nosotros ser, como, te, como dijimos anteriormente, los creadores de estos pequeños monstruos, porque estamos creando un monstruo. Estamos creando una persona que, que no tiene que ser así, pero le implementamos estas creencias. De, de, de desprecio en el hogar, cómo se conduce el papá y la mamá en, en frente de los niños, el lenguaje que se utiliza, todas estas cosas le va a hacer una enseñanza para ellos. Si mami papi habla así, pues yo voy a ir a mis amigos y les voy a hablar igual. Sí. So, todo comienza en el hogar. Muchas veces queremos culpar el ambiente, queremos culpar donde vivimos, el estatus social que tenemos, la economía en la conducta de nuestros hijos. Como nosotros hablamos en nuestro hogar, es como el niño va a hablar en la escuela. O sea, es algo lógico, es algo que se acostumbra el niño, de cómo lo que ve, va a practicarlo. Y si lo ve todos los días en el hogar, pues esa es la persona que estamos formando para el mañana. Entonces so, tenemos que eh, primero mirar a nosotros, qué estamos haciendo y empezar a decir, pues bueno, me están llamando la atención en la escuela, Posiblemente no lo hicieron, pero por, posiblemente lo identificaste que tu hijo es agresivo, que su hijo posiblemente eh, critica todo, sí. que quiere sentir superior a costo, al sentimiento de cualquiera. ¿sabe? Y muchas veces los maestros cuando llaman y dicen que esto está ocurriendo, debemos de tomar esto serio y tratar de buscar la manera de solucionarlo. Porque eso no tanto al bully, pero más a la víctima. ¿Va a causar daños irreparables cuando lleguen a edad avanzada? Así es, ¿y qué se puede generar en aquellos niños que son víctimas? Baja autoestima, temor, ansiedad, depresión, el no deseo de ir a la escuela, pierde el interés por... Embotella todo. Niños. Así es, y muchas veces yo, nuestros niños, nosotros como padres, debemos prestarle mucha atención cuando nuestros niños Ay, llegan es... al hogar. Quizá los padres están en su afán de trabajar, llegan rápido a preparar la comida a los niños, pero se les olvida que los niños necesitan esa comunicación, ese diálogo, que deben ser escuchados. Debemos preguntarles cómo te fue en la escuela, con quién jugaste hoy, qué te dijeron tus amiguitos, cómo te fue con tu tarea que llevaste. Es decir, empezar a generar en ellos ese diálogo que les va a permitir abrirse y nosotros les brindamos la confianza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si nosotros como padres no les prestamos la debida atención o si vienen y nos dicen, no, lo que sucede es que X o Y niño me trató de esta manera. Ah, pero eso es normal, eso es de niños, y lo pasamos por alto. Viene la segunda, la tercera vez, no, pero eso es de niños, eso no le prestamos atención. ¿Qué sucede? El niño ya va a decir, pues esto es normal, esto no, ¿para qué se lo voy a decir a mi mamá y a mi papá si me, siempre me dicen que eso es normal, que eso es natural entre niños? Y sucede, que empiezan ellos a sufrir psicológicamente un maltrato, un hostigamiento, pero también quizá físicamente y por temor a los padres, porque dicen ay, es que siempre traes problemas o no les prestan atención porque estoy muy ocupado, estoy haciendo este trabajo, estoy en una llamada, estoy en algo importante, más tarde. Y los niños pues se devuelven y no cuentan con sus padres para comunicarle lo que están sintiendo, lo que están enfrentando en su escuela. ¿Y qué sucede más adelante? Tal vez situaciones que van a sorprender aún a los padres. ¿Por qué? Porque ¡Ah! mi niño nunca me lo expresó, ¿no? Porque nunca tú le preguntaste o nunca le prestaste la debida atención. Desafortunadamente, y con dolor en mi alma, han sido víctimas de bullying. Los padres no le dieron atención. En la escuela no se dieron cuenta. El niño trataba de gritar uh, para expresar lo que sentía por dentro, lo que le estaba pasando, pero nadie le escuchaba y tomó. Una, unas medidas drásticas a quitarse la vida. Imagínese eso, ese dolor que tenía embotellado, pero nadie le escuchaba la voz y el clamor que tenía, su llanto, su dolor que tenía y nadie le prestaba esa atención que necesitaba y tomó esas medidas tan desafortunadas tenemos que hacerle caso a nuestros hijos pasar tiempo y no tenemos que estar todos los días ¿cómo te fue? ¿te hicieron algo malo? no en la misma plática le abre la confianza al hijo para hablar lo que siente, o sea cuando uno le da la plataforma, el tiempo y la atención necesaria verdadera uh, atención, atención, atención, sí no es solamente que estamos ahí sí pues dime cómo te fue Pero, y, y mirando no, por no, otro no, lado, no, mirándolo los ojos, escuchando y, y, y verdaderamente teniendo interés en lo que tienen que decir. Y ahí es cuando vamos a darnos cuenta lo que está en el corazón de nuestros hijos, lo que están pasando o lo que posiblemente están haciendo bien. Porque no es solamente en esos momentos donde nos van a decir las cosas malas, nos van a decir sus pequeñas victorias. Van a decir sus logros, van a decir lo que hicieron en la escuela. Porque esto no es solamente tratar de identificar el bully o si lo están maltratando. Es también de reconocer qué carácter tiene mi hijo, qué está aprendiendo mi hijo, cómo, qué no falta que o que qué que necesitamos. Que sí, qué falta o qué necesitamos apoyar. Cuando tú escuchas el hijo o la hija, ya sabes cómo lo que necesita o lo que no necesita. Y nosotros tenemos que brindar ese apoyo a nuestros hijos. Es... Tan importante ese tiempo de calidad con nuestros hijos, con la palabra de Dios, con oración, con vivir en un hogar que no es hostil, sí. que, no, que no existe el bullying dentro de la familia, dentro de los hijos ni de los esposos, donde haya paz, donde haya refugio y salvación y que se sienta el niño seguro, sí. confiado. Ahí es cuando vamos a ver que ese niño en el hogar Va a ser ejemplar, pero en la escuela también va a brillar. También va a ser un niño que puede uh, ser un complemento al ambiente social. Dar apoyo a los demás compañeros. Seguro. Qué bonito que realmente nosotros, como padres, establezcamos en nuestro hogar esa reverencia a Dios, ese respeto a Dios y que tengamos presente que la palabra de Dios debe ser ese fundamento para que nuestros hijos puedan recibir una instrucción sana y correcta, donde allí a través de esos valores y principios morales y espirituales se les inculque a nuestros pequeños con amor, con respeto, para que ellos tengan esa valía personal, pero sobre todo para que ellos sepan cómo actuar en determinados momentos y que no pierdan la identidad que tienen, que Dios les ha dado, esa identidad tan valiosa, como dice la Escritura, somos hechura de Dios, creados para hacer buenas obras, así que cada niño debe concientizarse, debe tener claro que él es hechura de Dios y que su identidad y su valor se lo da Jesucristo, que no necesita la aprobación de X o Y niño o la desaprobación, que él tiene el amor y el respaldo de Dios primeramente, pero también que tiene el amor y el respaldo de sus padres, que vamos a estar protegiéndolos, que vamos a estar salvaguardándolos y que por supuesto, cada padre debe dejar saber todo este tipo de situaciones en la escuela. Es decir, si tu niño llega a tu casa y te dice X o Y, compañerito me está tratando de tal manera, no debemos pasarlo por alto, sino manifestarlo, ¿no? no porque en muchas ocasiones los padres dicen, ay, pero es que eso no es como de tanta importancia. Yo no puedo estar fastidiando en, en la escuela, diciéndole a los maestros, poniendo tanta queja, no. Pero hay que estar alertas, hay que pedir a Dios discernimiento en qué momento de verdad debemos manifestarlo y expresarlo a las autoridades escolares. Cuando le das el tiempo a su hijo o a su hija, la repetición te va a dar cuenta qué acción tomar, qué tenemos que atender para evitar que nuestros hijos sean víctimas de bullying o que nuestros hijos sean bullying y otros sean víctimas de la conducta de nuestros hijos. Alerta pendiente, escuchando más que hablando, pero tomando acción cuando es debido. Así es, este ha sido un eh, mensaje de Daily Life Show. La práctica de la verdad te conecta al éxito, no lo pases por alto. Escucha a tus hijos, habla con ellos, brindales todo el amor que ellos requieren y por supuesto, mantente firme en la palabra de Dios. Les esperamos en una próxima entrega, será hasta un próximo episodio. Bendiciones.